Antes, viajábamos con tu papá, en busca de reliquias. Cuando llegamos aquí, me hablaron de una montaña sagrada, que guardaba un gran tesoro, donde varios caciques cañaris fueron sepultados. Decidí buscarlos a escondidas, solo, pero no pensé en enfrentar tal maldición en lo que más quería. Quién eres tú? ¿Qué hago aquí? Yukoko, uku yamikani pita gangi. Imata mashkakungi. <muchas> shamui, shamui. Asha kurita mikugrini. kaskata mana hapichu. ¡Sachi! ¡Chaita! Tú te llevas el corazón de la montaña. Por esa maldición murieron mis padres. Hijo, perdóname, no te vayas con ellos. Yo solo quería protegerte.